Bienvenidos a un vídeo más de esta sección Escuchando al Cuerpo, que hoy trae el tema de retención de líquidos a petición de una suscriptora. Y como siempre, pues me acompaña Rosy para hacer esta descodificación. Hola, Rosy. Hola, Paco. ¿Qué tal? Bienvenidos todos de nuevo a este, a este nuevo vídeo. Pues la cuestión es que nos hemos encontrado que en los diccionarios no está específicamente el tema de la retención de líquidos, pero sí que lo tenemos explicado en diferentes eh, dolencias como pueden ser los edemas o incluso la obesidad por retención de líquidos. Y ya veremos que además todo tiene un enlace con algo muy importante que son los túbulos colectores renales que eh, serían los que gestionan la eliminación del líquido a través de la orina. Y estos tubos siempre van a estar activos cuando empieza la fase de sanación. Pero, como siempre, empezamos eh, haciendo una lectura de lo que nosotros hemos elaborado esta vez. La definición es la acumulación de líquidos en los espacios intercelulares. El sentido biológico de la retención de líquido es que los líquidos protegen, hacen de cojín, y nos relacionan con nuestros referentes. Venimos del agua tanto en evolución como en el inicio de nuestra vida que se produjo en el útero. También pueden tener la función de apaciguar o calmar una zona, órgano o tejido, regular la temperatura. Siempre expresa un bloqueo emocional, deseo de retener excesivo. La retención de líquidos se puede expresar en muchísimas partes de nuestro cuerpo porque eh, tiene una función simbólica muy importante. Vamos a ver ahora que los líquidos representan tanto los referentes como las emociones, como incluso la liquidez, que es una palabra que expresamos asociada al dinero. Por tanto, como veis, eh, los líquidos siempre van a estar presentes de una u otra manera en los conflictos que se expresan en el cuerpo. Los líquidos representan los referentes. Eh, puede ser la madre, los familiares, el trabajo, la ciudad, el país. Eh, el, el lenguaje que utilizo puede ser me siento desubicado, perdido, bloqueado, por eso los quiero retener para sentirme seguro. Eh, frase típica, me siento como pez fuera del agua o no estoy en mi elemento. Siento que vivo huyendo de aquí para allí, no encuentro mi lugar en la vida. La vida es una lucha constante. Eh, como nota diría que Yo como siempre utilizo mi, mi experiencia eh, Yo soy de una isla que se llama Fuerteventura Vivo en otra que se llama Gran Canaria Toda mi familia vivía aquí Pero en un determinado momento Mis padres decidieron volverse a Fuerteventura Con todos mis hermanos Y yo que ya estaba casada aquí Me, me quedé sola En ese momento empecé a coger peso Entonces empecé a retener lípidos Porque me sentí abandonada Seguimos Las emociones Retengo Amor y protección, o conservo algo que debe ser liberado. Y por miedo, rencor, no queremos dejar ir. La retención de líquidos está vinculada a la imagen, a la estética de la persona, a una pérdida de esta. No me ocupo de mí, he perdido el tiempo, después de esta vida dura que he llevado se me han ido las ganas de vivir, necesito amor, pero no me fío de nadie, solo cuento conmigo mismo. Esto puede ser el caso de muchas mujeres, que han decidido ocuparse de su familia, de su marido, de sus hijos, postergando aquello que eh, ellas quieren. O cuando mis hijos se marchen, cuando mi marido se jubile, o cuando yo me jubile, si estoy trabajando. Eh, en ese caso nos pasamos la vida postergando todo eso que queremos y cuando llegamos al momento de, de tener esa felicidad tan ansiada, pues como que ya se nos han quitado incluso las ganas. Eso puede significar retención de líquidos. Dependiendo de la parte del cuerpo en la que se localice esa acumulación de líquidos, pues vamos a tener más información que nos está indicando qué pasa. Por ejemplo, si se acumulan los líquidos en las piernas o en los pies, esto tiene una conexión con la madre, que puede ser la arquetípica o la real. Las piernas tienen el simbolismo de la mujer, de la madre, de la tierra, de la vida y del disfrute. Luego, esas mujeres con las piernas muy hinchadas, esas mujeres mayores, pues está claro que se han desconectado o están intentando suavizar las sensaciones que le produce eh, ese cambio que han tenido en su vida. Lo mismo, ya no son madres, ahora son abuelas, han perdido ese papel y por lo tanto no están disfrutando, están sufriendo por ese nuevo papel que tienen. Si la acumulación de agua se produce en las manos, pues tiene que ver con el trabajo, con los actos, más con el padre, ya sea el arquetípico o el real. Puede ser una hinchazón de manos cuando nos tenemos que enfrentar a algún proyecto con el que no nos vemos capaces. Se me ocurre también retención de líquido en los brazos. Eh, estas mujeres que a lo mejor no, no, son, no tienen sobrepeso, pero sí suelen tener los brazos bastante voluminosos. Eh, puede tener que ver con eh, la sensación de tener que, que cargar con mucho o ocuparse de mucho. El vientre está relacionado en las mujeres con los hijos y en los hombres con el combate por el territorio. También habría hay un enlace, por ejemplo, esas barrigas de hombres prominentes eh, tendrían que ver con la invasión, sentirse invadidos en su territorio, puede ser que por su mujer. En este caso, en el vientre en los hombres, que tiene que ver con su territorio, eh, mi padre, después de que se jubiló, es eh, delgado, pero tiene su barriguita. Entonces siempre está peleando con su barriguita, pero claro, se jubiló y, y mi madre está siempre vete a esto, vete a lo otro. O sea, como él dice, trabaja en la bolsa, con la bolsa en la mano a todas partes. Entonces, en ese sentido, puede ser esto. Ya no tiene su territorio de trabajo y ahora se ve expuesto a, a tener que eh, compartir el territorio con mi madre, por lo tanto su barriguilla tiene que ver con eso. O la típica barriga tipo, tipo flotador, entonces esa barriga tipo flotador que puede compartir hombres o mujeres es como necesito mantenerme a flote de alguna forma, puede ser por cualquier tipo de, de problema, puede ser económico, puede ser por exceso de trabajo, pero también eso es retención de líquido. Otra zona en la que se pueden acumular los líquidos son los muslos, y esta parte estaría relacionada, por un lado, con la sexualidad y también con la energía que me permite avanzar. Los muslos serían esos elementos que ayudan en el avance en la vida, en los proyectos que queremos llevar adelante. También se puede acumular los líquidos en la cara, y eso tendría que ver con nuestra imagen, lo que proyectamos a los demás... E incluso en los ojos, cuando tenemos un conflicto de perspectiva o no somos capaces de visualizar eso que queremos ver. Y por último, la liquidez. No quiero soltar el dinero porque siento miedo y preocupación ante una escasez económica. ¿Qué tengo miedo de perder? En cuanto a la liquidez, indicar que la sensación de no tener suficiente puede no ser reales. ¿eh? Eh, este tipo de, de retención de líquidos con referencia al dinero puede tener los gente que, que está bien económicamente, pero su sensación siempre es de carencia, de que no es suficiente, de que lo puedo perder. Entonces se pueden dar casos de personas con muchísimo dinero y que tienen retención de líquidos por cuestiones económicas. El conflicto puede ser de protección acompañado de un estado de miedo e inseguridad en relación con la vida. Conflicto de pérdida de referencias con mi cuerpo, conflicto de desvalorización estética, personas que se sienten solas, abandonadas, incomprendidas, estancadas, atrapadas, porque han perdido la confianza en sí mismas. El conflicto de retención de líquidos es eh, lo que se llama un síndrome, porque cuando se resuelve un conflicto, si nosotros en ese momento tenemos miedo e inseguridad con relación a lo que va a ocurrir por lo que hemos vivido, eh, los túbulos colectores renales se pueden cerrar y entonces en, comienza esa acumulación de líquido. Los túbulos colectores siempre van a tener esa función de retener el agua cuando estamos en fase de sanación porque se necesita para esos procesos de reparación que va a llevar adelante el cuerpo. Pero si estamos viviendo esa situación con miedo e inseguridad, pues entonces ellos generan su propio conflicto activo y retienen más agua de la que sería normal. ¿Qué ocurre? Que en las fases de sanación esa retención de agua va a provocar una sintomatología eh, exacerbada y puede generar determinados problemas e incluso llegar a dolencias graves. Lo único quizás decir que la retención de líquidos es como un conflicto muy muy arcaico porque nuestro inconsciente vive todavía en, en la época de las cavernas, entonces si en aquel momento nos quedábamos eh, abandonados de nuestro clan o no teníamos el apoyo de nuestro clan, eh, la posibilidad de morir era muy alta, entonces lo normal es que el cuerpo, ante eh, el inconsciente, ante esa posibilidad, lo primero que haga es retener líquidos por sentirnos solos, abandonados y no tener el apoyo de nuestro plan. Entonces, el inconsciente sigue funcionando exactamente igual aunque nosotros hayamos evolucionado a otros niveles. Y con esto, damos por finalizado este vídeo. Gracias, Rosy, por acompañarme. Gracias a ti, Paco, y gracias a todos. Y recuerden preguntar todas las dudas que les surjan. Eso, dejárnoslas en la caja de comentarios e iremos seleccionando temas que nos propongáis para próximos vídeos. Un abrazo muy grande.